A uno le dicen que soñar no es decente, que el corazón se escapa lejos con la mente. Desde pequeños nos decían que la vida Se definía por oh, el dinero en el bolsillo Soy un ave, mi voz son mis alas Aunque me digan que un sueño se olvida La música pinta de esperanzas Con colores que están de mi cara Veía en escenario solfeando entre notas de libertad y de poesía, pero del sueño despertaba de... ¡Sí! Que nada esperas de la vida Y que no encuentras ninguna salida Escucha aquella voz que vive en tu interior Que nada te detenga